Ahora sí, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Por favor, dame tu nombre y la asociación que representas. Mi nombre es Miriam Salinas y represento a Retos de Amor. Eso Somos es. una asociación que tiene familias de síndrome de RET. Ok. ¿Hace cuánto tiempo se constituyó tu asociación? En septiembre de este año vamos a hacer dos años. Ok. ¿cuál es el universo de pacientes al que llegan? Aunque ya me dijiste el nombre de la enfermedad y los pacientes a los que pueden llegar, ¿puedes ampliarme un poco más la respuesta? Pues nosotros estamos a nivel nacional. Ajá. Eh, actualmente tenemos 100 familias. 74 de estas cuentan con diagnóstico de síndrome de Red y 30 no. Y okay. tenemos eh, pacientes... Eh, los tenemos más agrupados en lo que son Monterrey, Guadalajara y México. Es donde identificamos que están el mayor número de familias. Puede ser que existan más, pero no tienen un diagnóstico o están mal diagnosticadas. Miren, cuando me dices México, ¿te refieres a Ciudad de México o el Estado de México? A ah, perdóname. En general, en la República Mexicana tenemos 100 familias. Ok. Y las máximas concentraciones son en los estados que dijiste. Así es. Okay. En estos eh, tiempos que es eh, complicado hablar de, de temas de inclusión, oportunidades y todo lo que tiene que ver con un paciente, hay historias que vale la pena contar, hay historias que tiene una trascendencia importante compartir con otros. Dame una breve semblanza de la historia de tu asociación. Bueno, pues eh, yo soy madre de una niña de síndrome de Red, tiene 13 años. Eh, su papá y yo desde un inicio estábamos pensando en hacer una asociación, pero no nos habíamos dado la oportunidad de, de plasmarlo, porque obviamente vives tu duelo de familia. Cuando ya pasó ese duelo, cuando ya empiezas a asimilar todo lo que tienes y empiezas a asimilar que... Solamente queda mirar hacia adelante y ver qué puedes hacer por tu hija, qué cosas buenas puedes hacer por tu hija. A la edad de 11 años empezamos a platicar de ya hacerlo bien y de manera formal. Y ya con el conocimiento que traíamos. Nosotros somos unos padres que siempre hemos tratado de buscar más información. Primeramente fuimos a Estados Unidos, a varios congresos. Y actualmente estamos muy apoyados o trabajando con España. Que España tiene mucha información en nuestro idioma también actualizada y así es como nosotros decidimos hacer retos de amor. ¿Es eh, tu niña tu única hija? No, tengo dos hijas. Eh, mi hija María Fernanda, que es la que tiene síndrome de Red, tiene 13 años. Y mi hija Montserrat tiene 7 años, que es la más pequeña. Solo tenemos dos nenas. Permíteme hacerte una pregunta eh, que tiene que ver con ¿cómo puedo distinguir ...que una persona tiene esta enfermedad. ¿Cuáles son sus características físicas? Bueno, eh, estas niñas van perdiendo su sabiduría. Es una niña que nace normal. Sales del hospital con una niña sana, con todas sus calificaciones excelentes. AFDAR, su tamiz, todo. Pasa un año, tú no identificas nada. Pero generalmente, entre el año un mes o el año cinco... Eh, ellas empiezan a perder todas las habilidades, poco a poco, de forma gradual o muy rápidas, depende de la niña. Mi hija las perdió muy rápidamente en un mes, entonces eh, empieza a tener problemas para agarrar objetos, para caminar, si es que ya caminaba, pierde el habla, si ya tenía algunas palabras pequeñas, las pierde, no eh, tiene problemas digestivos, empieza con epilepsia, eh, empiezan con un lavado de manos constante, casi la mayoría, eh, tienen apneas, en sueño, Entonces son una serie de complicaciones que te hacen empezar a buscar qué es lo que está pasando con, con tu hija. Y es un ir y venir. Y muchos de nosotros encontramos el diagnóstico hasta los dos años, siete meses o hasta los tres años, porque antes nos dan muchísimos diagnósticos diferentes. Esto tiene que ver con una constante en las asociaciones mexicanas y sus enfermos. Normalmente tienen un peregrinar para el diagnóstico que hoy en la actualidad ya no es tan grave como en el pasado. Antes, te estoy hablando de hace más de 20 años, tardaban 10 años en decirte que tenía un niño. Hoy, en razón de la circunstancia que viva la familia, las condiciones que tenga, las posibilidades, los diagnósticos pueden ser más precisos y personas como ustedes que tienen la oportunidad Ahora, de tener comunicación con España, que tiene una gran gran cantidad de información para este tema, bueno, pues eh, la fortuna que tiene que ver con esto es que ustedes pueden saber qué caminos deben de tomar y qué caminos no deben de acceder. Eso es muy importante. Entendiendo lo que me acabas de decir, te pregunto, hasta este punto de tu asociación, ¿cuál consideras tú que es el mayor logro de la misma? Pues hacer que las familias se sientan acogidas, contenidas, que sientan que no están solas. Porque eh, como son casos muy aislados, de repente te sientes incomprendido, ¿no? Eh, por tu misma familia, por tu pareja, por tus doctores. Pero cuando vas encontrando que hay más familias que pasaron el mismo duelo que tú, la misma tristeza, el mismo enojo, ¿no? Y que estamos pasando situaciones o circunstancias de vidas muy parecidas, ¿no? Te sientes realmente acompañado. Eh, sientes por dónde empezar a buscar, que si alguien pregunta de una situación que viva su hija, te responden otras días mamás, ¿no? Que a lo mejor ya pasaron por eso. Y siempre va a haber alguien que te ayude a tomar. Eh, muchos de nosotros, padres con hijos con discapacidad, tenemos un sexto sentido que nos dice, por aquí no va... Y a la mejor ves que ese sexto sentido es el mismo que tiene otra mamá que tiene una hija igual que la tuya. Eso es lo que ha logrado la asociación, un acompañamiento. También hemos logrado, eh, con el apoyo de algunos eh, doctores que, que nosotros hemos conocido en estos 13 años que tiene Fernanda, que nos han apoyado a hacer cápsulas informativas, desde el dentista, el neurólogo, el genetista, y que las hemos eh, subido a la plataforma de Retos de Amor. Así podemos llegar a más familias porque estamos tan alejadas que no, nos podemos, no podemos hacer una reunión. Eh, sería un poco difícil en estos momentos. Pero sí, sí eh, llegan cosas importantes que nos ayudan a cuidar a nuestras hijas. Y yo a veces pienso que no solamente una niña con red, sino son cosas que padece cualquier niño neurológico que nos pueden ayudar, no, no específicamente para una niña red. Sí, sí. Hemos hecho tres eventos, han, eh, hemos hecho eventos en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en donde se han conocido las familias y ha sido una experiencia realmente muy hermosa. Porque esas familias se sentían únicas, se sentían solas, pero ya cuando ven que hay otra niña igual que su niña, no sabes, es hermoso ver su reacción. Sí, lo entiendo. Yo he podido, a lo largo de los años, Pali y Toto, que son mis hijos que tienen una enfermedad rara, están siendo atendidos en México desde hace 24 años casi, con un medicamento que requieren de manera precisa. Eh, y todo lo que me estás diciendo se parece mucho a las historias de muchos de nosotros, muchos que buscábamos información. Cuando tú observas a personas como tú, cuando tú les sigues la huella, te das cuenta del ejercicio tan esforzado, tan determinado, tan amoroso que hacen. Y eso te llena no solo de ánimo para seguir en esto, sino también te regala una experiencia que puedes clonar a favor de otras familias. Y eso es muy bueno. Te quiero preguntar, eh, debido a que nosotros conocemos que el universo de familias con niños o pacientes con enfermedades poco frecuentes, es eh, un dato muy triste, solo tienen, de cada 10 familias, solo quedó la mamá. El papá se fue. El papá huyó como cobarde. Y dejó a la mamá. Y luego también, cuando hemos podido preguntarle a uno de sus papás que se fue por qué se fue, te dicen, porque la culpable fue mi esposa. <risa> y entonces eh, empieza una charla de discusión que es interminable porque esas personas siempre estarán esperando tener la razón. Y nosotros tenemos otras razones que ampara o justifica la academia, las ciencias, etcétera ¿Tú y tu marido están juntos? No. No, es el mismo caso de muchas familias y por eso la admiración es todavía mayúscula, mayúscula, porque las mamás tienen una, una capa increíblemente poderosa para hacer que los problemas los vuelven resilientes y entonces encuentran caminos que les permiten acometer la circunstancia, la que sea. Te felicito porque eres una de esas mamás, una de esas personas que contra viento y marea hace el esfuerzo que tiene que hacer. Eso es absolutamente, absolutamente remarcable. En el eh, universo de todo lo que tienes que hacer a favor de la asociación, a favor de tu hija y de otros niños, compartiendo información y experiencias, ¿cuáles dirías tú que hasta este punto... Son tareas pendientes que ya son impostergables y que tienes que empezar a echar a andar. ¿Tareas pendientes para la asociación? Sí. Pues uno de nuestros objetivos principales es que más niñas tengan un diagnóstico de manera temprana. La verdad es que como muchos diagnósticos tienen unos costos inaccesibles, o sea, van desde los 10 mil pesos hasta los 30 mil pesos, ¿no? Eso es eh, lo que estamos luchando. Que tengan terapias. Estas niñas necesitan terapias, no una a la semana. Necesitan más, o sea, constantemente y por el resto de sus vidas tienen que tener terapias. Entonces, ¿por qué tengan más terapias? Y también nos gustaría trabajar mucho en el cuidador. Porque al final del día, el cuidador termina siendo... En este momento que cuida, pero más tarde se va a enfermar el cuidador de algo, de depresión, de la espalda, de, de muchas cosas. O sea, prim, o sea, trabajar mucho en los cuidadores. A lo mejor no lo notamos al principio porque estamos en el día a día, pero el cuidador es una persona que también necesita estar protegida en los derechos de los cuidadores. Y no hay derechos de los cuidadores en nuestro país. Ya en otros países hay varios movimientos, en Argentina, en Chile, ¿no? Este, Pero en México apenas estamos empezando a trabajar en los cuidados del cuidador. Es correcto. Hay una gran cauda de información que tiene que ver con esto que tú acabas de mencionar. México, por supuesto, y no te tengo que explicar mucho porque tú eres mexicana, vive una condición especial por su idiosincrasia, por su modelo, por sus instituciones de salud que están fragmentadas, por todo lo que tú quieras y mandes y gustes. Entonces, la tarea que no se desarrolla de manera conjunta y de manera determinada, difícilmente llega a buen puerto. Lo que me, lo que me lleva a preguntarte, los asociados que en este momento ya tienes o las personas que conoces, aún sin ser asociadas, pero que están colateralmente, digamos, puestas a disposición por esta enfermedad, ¿hacen un trabajo contigo que apoye tus esfuerzos? No. Bueno, somos, somos, solo somos asociadas, pero no hay ahorita voluntarios o otra mamá red que esté en la asociación. Eh, la asociación, la, eh, están mis hermanos que me apoyan, tengo dos hermanos. También me apoya el papá de Fer, o sea, aunque no estamos juntos, es una persona que siempre está pues atenta, está siempre presente de todo lo que haga Fernanda, las terapias, ¿no? Es un padre responsable, aunque no viva con nosotros. Entonces él nos apoya también lo de la asociación, ¿no? De alguna forma también participa. Eh, eh, estamos empezando a trabajar en voluntarios. Creo que necesitamos tener un representante en cada estado de la República Mexicana y de esa forma podríamos hacer más eco, pero realmente aún no lo hemos logrado aterrizar. Es un poco difícil cuando llevas la asociación y también eres mamá y también tienes otras actividades y al final del día tú estás eh, sola eh, tratando de, de sacar este esfuerzo. Al principio era muy sencillo porque no éramos tantas mamás, pero ahora que ya hemos crecido, la verdad es que sí necesito de repente pues, eh, tener un brazo más, una extensión en algún otro estado de la república. Nos, eh, nosotros como asociación estamos trabajando también con otras asociaciones de Centro y Sudamérica. De ahí hemos sacado muchas ideas para la asociación y hemos creado en conjunto una asociación que se llama Red Latina, en donde estamos todas las asociaciones red de, de Guatemala, Perú, Chile, eh, Argentina. Entonces, de ahí, cada vez que tenemos información, la juntamos y es la que compartimos a todas nuestras asociaciones. Quiero entender que recibes más ayuda del exterior que de la propia República Mexicana y sus, y sus asociados, pues. pues. Pues sí, sí, sí recibo información mucha de personas de España eh, que he conocido, eh, de Argentina que no conozco físicamente, pero tenemos contacto, de Chile también, de Guatemala también. Sí. Yo, eh, yo tengo eh, en este asunto de las enfermedades raras, por el caso de mis hijos, 25 años haciendo esto. Y lo que te puedo contar, que es mi experiencia, es que eh, hay muchas personas que tienen una buena intención, pero no ejecutan la buena intención. Hay personas que tienen ideas muy, muy cortas, pero que las ejecutan. Vale más una persona con ideas cortas, pero que las ejecute, que grandes ideas que nunca se ejecuten Algo que me permito, como una opinión personal, por supuesto, poner a tu consideración es, no cargues el lastre. Carga a las que ayudan, a las que apoyan. El lastre es un peso que no debe ser una carga adicional a las cargas que ya tienes, porque es muy complicado. Eh, impulsa vehementemente la participación de otros. No les hagas su trabajo, porque si haces eso, nunca vas a poder descansar. Siempre vas a tener mucho trabajo el que no ejecutan los demás. Y lo digo con enorme respeto. A sí. uh, en mi oficina, en Pido un Deseo y en la Femexer, han llegado en los últimos 25 años muchas asociaciones. Y siempre les digo, si vas a hacer tu trabajo, con mucho gusto te apoyo. Si no lo vas a hacer, no me hagas perder mi tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Yo te recomiendo de la manera más, de la manera más seria, de la manera más responsable que Hagas equipo con quien trabaja y no sé. dejes a un lado el lastre porque no te va a llevar a ningún lado. Al contrario. La situación actual es muy difícil, es muy complicada, no solo en México, sino en el mundo. El COVID ha desnudado de manera dramática los sistemas de, de salud de todos los países, incluidos los del primer mundo. Yo tengo eh, muchos conocidos en muchas partes del mundo por el trabajo que hago. Que me señalan las inconsistencias de sus sistemas de salud. Cuando te, cuando te dice eso, Canadá o Holanda, Gran Bretaña, dices, ah, caray. ¿Qué va a México pasar? No te, sí, en México no tengo duda que eso va a pasar, pero, pero allá. Pero bueno, ha pasado en todos lados porque no estábamos preparados para esto. Independientemente de que a todos nos pegó, y eso no es eh, excusa ni remedio de tontos, partiendo de la problemática del de COVID-19. ¿qué te preocupa en estos tiempos de la situación actual? Pues, la verdad es que me preocupa mucho el, el lado económico. ¿Sí? Como a muchos padres, porque si no hay... Si no, si no estamos económicamente estables, muchas cosas no tenemos para nuestros hijos, medicamentos, eh, pañales, leche, etcétera, ¿no? Me preocupa que... Cuando me habla un padre y me dice que se enferma su hija y me pregunta si puede ir al hospital o no, pues ni siquiera pueden ir ahorita, o sea que, que van a... Creo que si antes éramos como un poco invisibles para el sector salud, ahora vamos a hacer mucho más porque va, va a tener... Otro, está colapsado, no hay medicamento, o sea, la falta de medicamentos, la falta de trabajo... Eso, eso me preocupa porque es un tema que nos pega a todos los papás que tenemos hijos con discapacidad. Los hijos con discapacidad realmente es un gasto mayor que un hijo sano. Muchas veces, muchas veces. A lo mejor no van a ir a la escuela, a las grandes universidades, pero sí tiene eh, gran parte de nuestro salario, gran parte de nuestro trabajo, se va para cubrir las necesidades de nuestros hijos. Eso me preocupa, que no hay trabajo. Déjame comentarte. Uno que esta serie de entrevistas que terminarán, calculo, en la primera quincena de julio, van a ser puestas a disposición de los que toman decisiones a favor de nuestros enfermos. Y no es que las tomen, es que es su obligación tomar decisiones. Nosotros tenemos que obligarlos a que hagan las cosas, porque de otra manera en México no sucede nada. No te tengo que contar algo que no conozcas. En México o es a huevo o es a huevo, porque de otra manera no pasa absolutamente nada. En estas entrevistas tienen como intención, yo tuve oportunidad de, he tenido oportunidad en aeropuertos de saludar al presidente de la república y algunos secretarios de salud, a, perdón, a algunos secretarios incluido el de salud. Eh, hemos tenido comunicación con los que, con los que son parte de esta cúpula de decisiones y vamos a hacer que lleguen todos estos videos incluido el tuyo con tus anotaciones, con tus necesidades, con tus observaciones a ellos de manera puntual, eso tú lo vas a ver. Y te comento adicionalmente que, bueno, estamos buscando en la Cámara de Diputados que el punto de acuerdo a favor de la terapia en casa se pueda dar para muchos pacientes y también que tengamos una solución si no es terapia en casa, porque no todos los pacientes tienen las posibilidades de las instalaciones específicas, sí un lugar donde se puedan hacer terapias específicamente y no, de, y no tiene que ser un hospital. Primero, por lo que hoy está pasando en los hospitales. Y segundo, porque es mejor que todos nuestros pacientes estén, en instalaciones específicas. <ríe> Permítame preguntarte con todo respeto. ¿Hay medicamento para el problema de salud de tu niña? No. No existe no, en el mundo. No existe. Entonces ellos tienen que pagar anticonvulsivos que muchas veces se llevan 3 mil, 4 mil o a veces hasta 5 mil pesos al mes de puro medicamento. No tienen todo seguro de gastos médicos. Yo creo que el 2% de todos los de la asociación lo tienen. Yo lo tengo. Gracias a Dios. y decir, el 1%. Ah, el 1%. Y fíjate que a mí me tocó, eh, hice un evento en Monterrey y me tocó ver una guardería en Monterrey que debería de replicarlas el ah. gobierno, si esto es que va a llegar al gobierno. En esa guardería, solo era guardería para niños con discapacidad. Era la única guardería en todo Monterrey. Entonces la madre, la madre que puede ser productiva, que muchas veces se queda con dos, tres hijos, y que muchas veces son profesionales, profesionistas, entonces pueden dejar ahí a su hijo, tiene todas las terapias, tiene el desayuno, dos, tres, cuatro terapias, puede ir a hacer un trabajo, regresa y recoge a su hijo. Pero eso no lo hay en todos los estados. Si nos dieran la oportunidad de que nuestros hijos tengan terapias, porque te quedas con la tranquilidad, que no van a estar dormidos, o aislados en algún lugar, que van a tener terapias, que van a tener sus alimentos, a diferencia de un CAM, que en el CAM lo dejas y es una maestra para 20 niños, pero en una escuela, en esta guardería, la directora de la guardería pidió ayuda a una escuela de enfermería. Entonces, las últimas chicas de los últimos semestres ahí cargaban cada enfermera de un niño, <coughs> Entonces tenía bastante ayuda la directora y entonces eso te deja con la tranquilidad de que tu hijo está cuidado, atendido bien, te vas a trabajar, eres productiva, no eres una carga para el gobierno porque estás siendo productiva y también te deja esa satisfacción como, eh, como humano de que te estás desarrollando, de que no, no gastaste toda tu vida para quedarte a cuidar también a tu hijo, que también eso te deprime porque no te desarrollas en otras cosas tanto claro. para un hombre como para una mujer, pasa lo mismo. Claro, eso, hace rato que te preguntaba acerca de tareas pendientes, eso sería un proyecto muy interesante como tarea pendiente que no se puede seguir soslayando. Evidentemente, entendemos que algunos estados podrán hacerlo, o todos pueden hacerlo, algunos tienen más condiciones, otros menos condiciones, pero todos podrían hacerlo porque no es tan difícil hacer un espacio como estos para estos pequeñitos, no es tan difícil. Sin embargo, bueno, todos los mexicanos que tenemos que ver con estas enfermedades, tenemos que correr con las inercias, con las resistencias, con las fricciones naturales. Es complicadísimo. Permíteme comentarte que hace, hace muchos años, hace muchos años ya, en 1997, eh, Paulina y Toto fueron puestos en, en fusión por primera vez. Pero para que eso sucediera, tuve que obligar al presidente de la república, tuve que obligar al presidente de la república Tuve que, ir, tuve que ir de polizón a una conferencia de la Concanaco y ahí grité que mis hijos tenían derechos y que el gobierno tenía responsabilidad con ellos. Pali y Toto, que son los primeros dos niños atendidos con una enfermedad rara en México hace veintitantos años, ya veinticuatro años, son parte de un universo de pequeños, hoy muchos de ellos jóvenes y también hoy adultos, que tienen exactamente los mismos derechos que todos los demás. En el 2011 trabajamos sobre una modificación al cuarto constitucional poniendo lo que tú conoces hoy como enfermedades raras, gastos catastróficos, fondos revolventes. Eso, esas palabras, esos objetivos los pusimos en la, en la Constitución, en el 224 bis y 224 bis 1, después de 50 años que nadie lo había movido. ¿Qué quiero decir con esto? Que la participación que tú tienes con la de otros que son muy vehementes en su trabajo es lo que hace posible que las cosas sucedan. Es muy importante que sigamos trabajando todos, todos. No solamente en el ámbito de tener comunicación o en el ámbito de reunirnos de vez en cuando. Eh, voy a expresar algo que yo hago permanentemente. Yo no soy adepto a las reuniones en la playa, ni a los congresos, ni a los impulsos. Yo voy y hago mi trabajo. Hoy mismo tenemos, en, pide un deseo, 604 pacientes en tratamiento. Y de otras enfermedades raras, 1,420 en tratamiento, puesto en tratamiento en instituciones de salud. Como tú dijiste, de manera muy acertada, ojalá que todos tuvieran gastos médicos. Y aunque la federación... Si tú eres derechohabiente del IMSS o del ISTE o de PEMEX o de SEDENA o del Seguro el Insabi, tienes el derecho a, solo si los obligas, cumplen con su obligación. Valga la redundancia. Acá, los políticos mexicanos, todos te dicen cómo no con mucho gusto, nada no, más que no te dicen cuándo, ni dónde ni a qué hora. Hay una expresión que me encanta que me digan. Me encanta que me digan, déjeme ver qué podemos hacer. Siempre les digo, no cabrón. No vea lo que puede hacer. Haga su trabajo. Con que haga su trabajo es suficiente. No haga, no haga lo que no puede. No haga, no haga como que va a hacer algo que no puede hacer. Haga su trabajo. Punto. Eso es todo lo que tiene que hacer. Yo me encargo de lo demás. Yo me encargo de que los medicamentos estén aquí. Yo me encargo de que los pacientes estén aquí. Usted haga su trabajo. Evidentemente, los padres de asociaciones o los presidentes de asociaciones o los papás de pacientes enfermos no le caemos bien a todo el mundo porque vamos y exigimos, porque vamos y determinadamente hacemos a que cumplan con su obligación. Ha habido funcionarios de la República, pero el presidente de la República, cuando estuve en su despacho, después de todo lo que hice, estuve en su despacho cuatro minutos o cinco minutos y me dijo, ¿qué es lo que podemos hacer? Y le dije, qué bueno que me dijo eso. Usted es el burócrata número uno de México, haga su trabajo, cumpla con su obligación, respete la constitución y ponga a disposición de mis hijos su medicamento. Un medicamento que cuesta Miriam 275 mil dólares al año para cada uno de mis hijos. Uh -huh. Y tenemos 604 pacientes con ese presupuesto desde hace muchos años. Cuando me preguntó Fernando Landeros que cómo le hacía, el presidente de Teletón le dije, pues obligo a que el gobierno cumpla con su obligación, a diferencia tuya que haces a que los privados pongan dinero para la nación, que es Ajá. muy diferente. Sí. Entonces, lo que estoy diciendo, Miriam, es algo que tiene que ver con este escenario del que tú ya eres parte y del que vas a seguir siendo parte, porque no me queda duda. Tu niña va a ser parte de tu compañía todo el tiempo hasta que el generoso te lo permita. Sí. Todo el tiempo. Y lo que quiero poner a tu disposición es cualquier cosa que necesites de pide un deseo, David Peña o la Femexer, con mucho gusto vamos ya. a poner. Nuestra participación, con mucho gusto, por una sola razón. Hace muchos años, mi hija estaba a punto de morir. Sé lo que se siente que un hijo se te esté muriendo. Sí. Mi hija tenía, tú tienes en tu cuerpo 360 mil plaquetas. Mi hija tenía 500 plaquetas. Por eso se llama Pide un Deseo. Mi hija me dijo, te quiero pedir un deseo, papá. Tenía 10 años, casi 11 años. Y le dije, pídeme lo que quieras. Lo voy a hacer posible. Ella acababa de ir a Disneylandia tres meses antes porque la mandé, porque, porque estaba yo desesperado, porque viviera una circunstancia diferente, que no estuviera postrada en la cama, etc. Y yo pensé que me iba a decir, quiero volver a ir a, a donde me mandaste. ¿Sabes qué? Me dijo, mi deseo, papá, me acabas de prometer que lo vas a hacer posible. Mi deseo es que salves mi vida y la de mi hermanito. Ah. No. En ese momento, mil millones de soles entraron a mi torrente sanguíneo y fortalecieron mi determinación. Y le he roto la madre a cuanto cabrón se ha puesto en el camino impidiendo que esté a disposición de los enfermos lo que tiene que estar, porque sé lo que se siente que un hijo se te esté muriendo. Sí. Soy de esos mexicanos. Acabo de cumplir 60 años y lo expreso por lo siguiente. Mi generación es de la que te decían, lo haces, no te andes con pendejadas, vas y lo haces. Sí. No me digas que lo vas a hacer, ve y hazlo. Cuando le dieron a mis hijos un medicamento por primera vez hace 24 años, cuando me dieron el diagnóstico de mis hijos, Miriam, me bajé a llorar durante seis horas seguidas. Dejé de llorar y desde aquel tiempo para acá he hecho lo que tengo que hacer. Sí. Yo te agradezco que por favor nos tomes en cuenta para lo que tú necesites que te podamos ayudar. Si quieres que nosotros reproduzcamos en nuestras páginas, tenemos 100 mil visitantes al año, al di, perdón, al mes. Más de un millón de visitantes al año en Pide un Deseo, Femexer y Accesalud. Salud. Somos la asociación que más visitantes recibe en Latinoamérica. Y eso lo ponemos a tu disposición, por supuesto, de manera absolutamente generosa, gratuita, para que tú pongas lo que tú quieras poner. Muchas gracias. No, no, no me tienes que agradecer. Yo, yo tengo que hacer esto porque admiro a, a las personas como tú, damas, sobre todo damas, casi siempre son damas que hacen un trabajo extra, extraordinario. Por último, Miriam, ¿hay algo que no te pregunté y que te hubiera, te hubiera gustado contestarme? Y si hay algo que no te pregunté, por favor, exprésamelo. Pues, no, creo que, que todo, este que como, pues, me gustaría que siempre hubiera como más difusión de este tipo de enfermedades, eh, no al alcance de los padres, sino al alcance de terapeutas, doctores, o sea, eh, que conocieran más de, de diferentes enfermedades, porque muchas veces llegamos con ellos a tocar base y desconocen totalmente el tema, y lo digo más cuando son a veces doctores del sector privado. Porque los del sector público ven tantas cosas que es más fácil que puedan detectar y aún, aún así se les va, ¿no? Cierto, absolutamente cierto. Necesitamos mucho, mucho apoyo por parte del gobierno, mucho apoyo por, pues, pues por ellos, ¿no? Que nos orienten. A mí me gustaría como asociación a veces también que me orientaran para saber qué puertas o de qué forma tocar ciertas puertas, porque lo he hecho de forma innata. Y... Eh, con prueba y error y a veces me he topado con cosas que parece que yo soy, te voy a pedir otra cosa menos ayuda para 100 familias que vienen atrás de mí, ¿no? Cuando tú quieras charlar específicamente de algún tema, mi teléfono está abierto para ti. Ah, muchas sí. gracias. Gracias, sí. Porque todo, a veces necesitamos ese tipo de asesoría, sabemos que tenemos necesidades, pero no sabemos ni por dónde buscar. Hace algún tiempo una querida amiga como tú me dijo, oye David, necesito hacer esto. así que, no? te espero mañana, nos vemos en la puerta de la COFEPRIS, porque te, te, teníamos que ir a la COFEPRIS. Y cuando llegamos, por razones de tiempo, sucedió lo que te voy a decir. Cuando llegamos a la COFEPRIS, eh, me dijo, oye, ¿y quién nos va a recibir? El comisionado. ¿Cómo el comisionado? Sí, el comisionado nos va a recibir. Ya. Cuando entramos, le dije a la secretaria, si ¿Sí tengo con el comisionado, sí, sí el licenciado Peña ya lo está esperando. Entramos, pasamos, nos pasó a la sala de juntas, eh, Traía cuatro asesores el, el comisionado, y cuando ya entró el comisionado, porque normalmente entra después de que todos sus asesores entraron, me paro y le digo: ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué gusto me da saludarte? No mames, hace cuánto que no te veo. Se me quedó viendo la amiga que es como tú, una aliada de, de la FMX. Y cuando salimos, me dijo: Oye, no solo el saludo, sino todo lo que dijiste a lo largo de la charla, ¿cómo es posible que les hables así? Y le dije: La posibilidad me la da. El trabajo que hago, el tiempo que tengo de conocerlos, pero sobre todo que ellos se han dado cuenta que jamás he buscado nada que no tenga que ver con beneficio para los pacientes. Y hablo como mexicano, hablo sí. como mexicano, no hago otra cosa. Sí, apenas nosotros sacamos nuestro permiso para ser donatarias y fue un protocolo que, así. Y yo decía, caray, parece que soy un delincuente, pero ahora me doy cuenta, es que hay tantas personas que lucran con una asociación que hacen tantas cosas que no son correctas, que sí tiene que tener este proceso tan largo para ser donatarias. Nosotros apenas hace un mes nos han dicho que somos donatarias y ahora es en empezar a buscar ese recurso para las familias y ver en dónde lo vamos a encauzar, en qué, en qué cosa lo vamos a, a disponer ese dinero, no cuando se tenga, pero primero es pensar cómo lo vamos a, a obtener. no claro, Entonces, es, claro. otro, es otro tipo de trabajo. Luego tienes que transparentar todo ante el SAT. Y luego tienes que hacer tus declaraciones de no lavado de dinero. Y luego tienes que hacer ay, tus declaraciones. Sí. Ya, ya no te digo. No, no, es que es mucho trabajo. Es sí. mucho trabajo. Por eso tienes que allegarte de gente que trabaje y te apoye. No, no de lastre. El lastre te va a hacer que te aburras. Mira, he visto nacer asociaciones y terminar cuatro años después. Dice, no, yo ya. ya, ya, ya. Adiós. Sí, yo no, es que, ay, no, es mucho que este trámite, otro trámite, y entonces es este pues necesitamos más gente que apoye, más familias que apoye, a más familias que exijan, porque pues no, no tenemos un recurso como para darle la silla de ruedas el medicamento, aún no, pero todavía se puede hacer mucho trabajo en conjunto para obtenerlo, ¿no? Aún no. Nosotros estamos a tus órdenes. Y, y mira, Miriam, tú le puedes preguntar a cualquier asociado de de la federación o a cualquier funcionario que me conozca oye david me dijo esto te van a decir si ese cabrón te dijo eso lo va a cumplir porque yo cumplo lo que digo por una sola razón cuando nací poquitito tiempo después cuando empecé a entender escuchaba que mi mamá me decía lo vas a hacer no me digas que lo vas a hacer lo vas a hacer y con eso me quedé te agradezco tres cosas tu tiempo tu amabilidad y tu gentileza para contestar mis cuestionamientos. Te agradezco mucho, no solo que hayas estado con nosotros, sino que nos hayas permitido observar mucho de lo que tú haces de manera superficial, porque hay mucho de qué hablar, horas y horas y horas, pero ya entendimos procesos que tú vives en este momento. Te agradezco mucho, te agradezco que te hayas acompañado de esas flores tan hermosas. Te agradezco ah. mucho que todo haya sido tan amablemente, tan amablemente considerado por ti. Muchas gracias, David. Gracias. Que tengas un gran día y que tu niña está pequeña y la otra, te digo en, en medio minuto lo siguiente, no descuides a la otra. No la descuides. Cuando crecen te dicen, es que siempre solo tenías ojos para. Y van a entender por qué, pero no la descuides. Yo descuidé a una de mis hijas y, y siempre me dice, sí, pero es que tú nomás más tenías ojos para Paulina y para David. Eso evidentemente no es lo correcto. Te no, de verdad no. Si así chiquita, lo dice. <risa> Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias. Muchas hasta gracias. Tarde. Buen día. Hasta, hasta siempre. Gracias. Cuenta conmigo. Gracias. <risa>